¡Bienvenidos estilócratas! Una marca que compite con grandes compañías de ropa de mezclilla desde 1889. El fundador con el mismo apellido que el nombre de la marca, ha tejido estilos atemporales de mezclilla e innovado con soluciones del vestir de los consumidores que adquieren cada día más fuerza hacia el futuro. Una marca que ha dejado eco en el mundo de la moda casual y de trabajo. Por ese motivo, hoy hablaremos de la marca Lee y sus Jeans.